Vale, Alejandro, pues Hola. nada, te agradezco mucho que, que hayas accedido a que te haga algunas preguntas sobre ansiedad. ¿Tú eres una persona que ha tenido algún problema de ansiedad? Sí, la verdad que sí. Eh, esto empezó en, en diciembre. De, en diciembre, el encima un 31 de diciembre. Plena fiesta, eh, preparaba el asado, iba a, a empezar el año contento con mi familia y de repente eran como las siete y media de la tarde y me empecé a sentir eh, mareado y empecé a sentir una sensación de, de desmayo, como que mi vista no, no estaba eh, como tenía que estar o sea, sentía, viste, sensación de, de, de, de que me iba a desmayar eh, y me decía, ¿qué, qué me pasa? O sea, algo está pasando era muy fuerte. Y obviamente lo primero que hago es eh, acudir a mi señora y decirle: Me está pasando algo, ayúdame porque siento que, que me voy a desmayar. Le digo: ¿Que, ¿Qué hago? Imagínate que en plena fiesta, encima no hay nadie ni los hospitales en la sala. O sea, no sabía. Me empezó a cruzar muchas cosas por la cabeza. Eh, vamos a la sala que me tuvo que encima venir a buscar a mi suegro, lo llamé a mi suegro, que me tuvo que llevar en coche, porque no, no podía, creo que era que si caminaba de mi casa hacia una cuadra, sentía que me, me caía, me desplomaba. Y tuve que llamar a mi suegro, me vino a buscar, me miró, me dijo ¿qué te pasa? Le digo, no sé, digo la verdad no sé, no sé, pero no me siento nada bien. Fuimos a una sala que está cerca de mi casa y entro y le digo, Mire, me pasó esto a una enfermera que había ahí que no se sé Me toma la presión, me dice: A ver, por ahí la presión. La presión la tenía súper bien. <ríe> ¿Me escucha, no? Sí, sí, perfectamente, sí. Bueno, eh, me tomó la presión, me dijo: No, tu presión está bárbara. Y bueno, me dice: No, anda a tu casa, descansa. Me dice: y bueno. Me quedé con la sensación de que pensé de que me iba, la, la enfermera me iba a decir algo más, como para decir, bueno, que es? No, no, no me fui con la sensación de, de salir bien de ese lugar, porque pensé que me iba a dar algo más como para decirme, bueno, pero sí. simplemente me dijo, no, la presión, estás bien y volvé a tu casa. O sea, volví y bueno, ese día fue fue muy feo porque no me volví a sentir bien en todo el día, más, no pasé la. El año nuevo no lo pasé porque me acosté, porque eso me duró toda la noche. Cuando llegó la madrugada me levanté un rato a brindar. Eh, tenía todavía la sensación de mareo, de que no estaba en mis cabales, o sea que no era yo. Y bueno, nada, brindé y después me volví a acostar y me daba miedo dormir esa noche. Recuerdo muy, muy bien que me daba miedo dormir. Tenía la sensación de que si me dormía el otro día no me despertaba. Pensaba yo, ¿qué es esto? Yo, me terminé durmiendo porque me ganó el sueño, me ganó el cansancio porque la verdad que no quería dormir. Bueno, esto, esto fue un 31. Al otro día me levanto, a la mañana, bien. Me levanto bien. Eh, dije, bueno, pasó, wow, qué increíble, ¿qué me pasó? Yo me decía, a mí ¿qué me pasó? ¿Cómo me puede haber pasado? ¿Qué es esto? ¿Qué era? Pasan dos tres días, estaba en la casa de mi suegro comiendo y de repente, otra vez. La misma sensación. De inestabilidad, mareo, eh, sensación de que me iba a desmayar, que me iba a desplomar, el, el corazón. Y ahí es cuando agarra mi señora y le digo, vamos, vamos a un médico, porque esto, algo pasa. De alguna manera tengo que enterarme qué es lo que pasa. Pero si no, no, no, no, ah, algo pasaba. Y bueno, es ahí cuando voy a, a un médico, pago por una consulta, porque quería saberlo lo más rápido posible, porque ir a un hospital público, ese día fui, costó mucho, ni siquiera pude ser atendido, porque en los hospitales públicos hay mucha gente. Entonces, bueno, tenía algo de dinero y fui, y tuve que pagar una consulta médica, y fue ahí donde... Me tocó entrar y bueno, tuve la entrevista con una médica y le comenté lo mismo que te comenté a vos ahora y, y fue ahí donde me dijo lo que vos tuviste fue un ataque de pánico en mí. Y es ahí donde yo empecé a preguntarle por qué y por qué me pasó y, o por qué me agarró. Me acuerdo que me lo explicó, fue la que me, me recetó unos medicamento, un medicamento, pero no me quedé muy conforme con lo que me dijo. Es como que me explicó. Y me fui tranquilo, y me dio la pastilla que tenía que tomar, la tomé y eso como que me estabilizó. Pero después este, decidí ir más a fondo, decidí ir a una eh, salita de barrio que está cerca de mi casa, donde fui la primera vez que me pasó, pero ya con el turno con un médico. Y, y fue ahí donde le expliqué lo que me había pasado y que quería saber este, cómo seguían cuáles eran los pasos a seguir, y por qué me pasó. Eh, y fue ahí que el médico me empezó a explicar, bueno, lo que te pasó fue un ataque de pánico, ansiedad, y me empezó a explicar, yo le empecé a preguntar obviamente por qué me agarró, qué fue, o a qué se debe, o, a qué, o por qué me pasa. Y bueno, me dijo un, un, un par de cosas que, que a mí me, me pasó a lo largo de la vida, que yo para ahí lo que tengo es que yo a veces, en, la, en mi vida, no me expreso mucho, eh, o sea, me peleo o, o, o pasa algo, o, o también en lo laboral pasan cosas que en vez de yo expresarlo o decirlo, me lo guardo. Claro, sí, sí, te entiendo. Es ahí donde el médico me dijo, vos a partir de ahora, cuando te pase algo, expresalo, porque si te lo guardas es ahí donde, y ahí fui entendiendo fui entendiendo el por qué no me sucedió eso, y fue muy muy muy real lo que me dijo, porque era verdad lo que me dijo. Yo me guardo muchas cosas interiormente, a veces las preso, pero muchas veces no, callo, soy una persona que callo y me lo guardo. Y creo que eso fue lo que detonó, eh, que, me agarre, que me agarre lo que me agarró esa, ese día de del Año Nuevo, ¿no? ese 31, okay. creo, creo que fue así. Notas entonces que eres una persona que, que te callas mucho las cosas, ¿no? Que a lo mejor algo te parece mal, por ejemplo, y no lo dices. Claro, sí, sí. Hasta, hasta ese momento, sí. Hasta que me agarró eso y me dieron a entender el por qué, sí, era así. Sí, ¿Y era está cambiando así. entonces tu vida con respecto a cómo manejas esas situaciones? Ahora sí que tiendes a decir más lo que piensas y tu punto de vista. Claro, sí. Obvio, obvio porque después de que el médico me dio esa explicación, empecé a entender... Un montón de cosas, ¿no? Entonces, eh, yo he tenido. Si lo tengo que asimilar, lo que me pasó con algo lo, lo asimilo más con lo laboral. He tenido. En lo laboral he tenido muchas cosas que no me he sabido expresar y he tenido encontronazos. Y, y, y en vez de expresarlo, decirlo, me iba, me iba, me callaba. Entonces, creo que. Yo lo, lo, lo asimilo más por el lado laboral, que fue lo que detonó. ¿Por qué? Porque cuando a mí me pasa el 31, lo que me pasó, eh, 15 días antes, que sería eh, día de baja de trabajo, eh, un motivo que yo no tenía nada que ver. Entonces eso me puso mal, y, y creo que eso me, me dejó mal, viste, me dejó triste, viste. Porque me habían dado de baja de un trabajo en el cual me dijeron, porque yo hablé con una persona, yo soy yo soy cocinero. Trabajo en restaurantes. Entonces uh -huh. pasó algo sí, sí. Que, que yo he visto uh -huh. y que me echaron la culpa a mí y debido a eso eh, me dieron de baja. o sea y eso, eso coincidió me, con tu me, primera crisis, entiendo, ¿verdad? Por lo que me estás diciendo, ¿eso pasó hacia el 31 de, de diciembre coincidiendo con, con el día de tu primera crisis o el día de antes o algo así? Claro, claro. Sí, a mí me, me pasó esto el 31 y 15 días antes me había pasado lo del trabajo. Entonces venía muy apenado, muy bajoñado, ¿viste? Porque no. Sentí como que no. Yo después cuando. A mí me dicen lo del trabajo, obviamente, a mí me tienen que pagar los días que trabajé, ¿no? Y cuando voy a buscar lo que me correspondía por los días trabajados tenía ganas de encontrarme con el, digamos, el dueño, para decirle por qué, y me mandaron a otra gente que no tenía nada que ver con, con el restaurante y no pude decirle qué había pasado, viste, o sea, no, eh, no, no, no sé, no, no vino nadie ni a explicarme el porqué ni nada, o sea, como que se escondieron y bueno y nada, yo, viste, entonces ¿viste? cobré lo que, lo que me correspondía y me volví a mi casa, sí. pero me volví triste y frustrado porque tenía ganas de saber por qué, viste, qué había sucedido, eh, pero bueno, esta es una historia larga también. ¿Y cómo, cómo ha ido evolucionando tu ansiedad, Alejandro, desde ese momento? Porque me comentas que empezaste a cambiar tu comportamiento con respecto a esas situaciones y ha ido evolucionando de alguna manera tu ansiedad. Sí, entonces, bueno, después del 31, cuando me empezó a pasar, este... Eh, a ver, es muy... ¿Cómo explicarte? Eh... Después, yo, cuando me pasa la la segunda vez, que fue después del 31, ya medicado, es como que siento que me, eh, me estabilizo, ¿no? que me siento bien, eh, o sea, que como que las pastillas que me dieron eran la, las adecuadas, pero después es como que pasó, creo que un mes más o menos, y, y las dejé de tomar, o sea, yo no había ido al médico de nuevo y, y las dejé tomar porque me sentí, personalmente digo, bueno, ya estoy, ¿para qué las voy a seguir tomando? Uh -huh. Y bueno, de repente, bueno, me voy a trabajar y estoy, las dejo de tomar eh, durante tres días y digo, bueno, ya estoy recuperado, digo, ya, ya está, pasó. Y estaba en un trabajo con un compañero y me agarró, de repente me agarró en el en medio del lauro ¿Qué, pasó. Te, ¿Qué te sucedió exactamente en el trabajo? ¿Qué te sucedió? Lo mismo, ahí? Eh, sí, lo mismo que me pasó el 31, lo mismo. Empecé... Eh, me empezó a dar vuelta a la, a la cocina, me, mis ojos no empezaban a estar estables, eh, sentía... Eh, ¿Te vas a desmayar? Eh, y encima... Viste, y le digo a mi compañero, me miren, me dice, ¿qué te pasa? ¿Estás bien? Me dice, ¿no te veo bien? Digo, yo, no. Encima él no sabía lo que a mí me pasaba. No sé contar, viste, o sea, le digo, mirá, me pasa algo, le digo, necesito irme a mi casa. Después te llamo y te cuento, le digo, está bien, no, no te veo bien, obviamente no estaba bien. Y ni siquiera tenía ¿viste? La, la, la pastilla a mano como para. Bueno, tomo y sé que me tranquilizo y bajo. Pero ni siquiera tampoco sabía en ese momento cómo actuar cuando te, te viene, no, no, no sabía muy bien. Qué hacer, si sentarme, descansar, viste, tranquilizarme. No tenía noción de cómo contrarrestar cada vez que te venía la... o me, me, me pasaba eso, no, no sabía cómo manejarlo. Y bueno, esa fue la tercera vez que me agarró fuerte y me tuve que volver de, de mi trabajo. Supongo que ahí tenías miedo a morirte también, es uno de los miedos que suele aparecer, o a perder el control, a lo mejor a volverte loco o algo así, que es, son miedos muy frecuentes, ¿es así? Sí, sí, es eso la sensación de, de, de acá te caes y, y más y más estando en, en un trabajo donde estás rodeado de gente donde decís uh si me caigo acá esto me van a mirar y me van a decir ¿qué le pasa o sea, claro. por eso fue la, la, la necesidad de irme me voy porque no no no quería dar no quería viste caer ahí entonces me mentalicé que, que me tenía que volver a mi casa que yo tenía ahí que no... volver a Ahí ¿Notaste también presión en el pecho, dificultad para respirar, falta de aire, taquicardia, tensión muscular? Eh, no, no, no. Esa cosa de opción en el pecho, eso no. no. Pero sí, sí, esas cosas en el, como pinchazos, ¿viste? Y, y, pero lo que yo más sentía era, no, eso ¿viste? de presión en el pecho, eso no. Por suerte no me pasó en las tres veces que me agarró pero sí la sensación de, de, de, de, de querer desmayarme. Eso sí, uh -huh. eso sí, pero de, de, de respirar y eso no. no. No me agarró, pero sí mareo. Y siempre, siempre a lo que yo recuerdo o cada vez que pienso es la sensación de querer desmayarme. De que alguien me dice, te tenés que desmayar, te tenés que caer. Y entonces yo por miedo digo, no, no, no me vas a ganar, no. Y bueno, la tercera vez que me pasó eso, que fue en medio de un trabajo, lo que quería era llegar a mi casa. Llegar a sí. mi casa y tomar la pastilla. Ese día llegué, eh, no sé cómo llegué, porque en el viaje de dos horas, subieron colectivo, viajar después tenían que tomar un tren. Fueron las dos horas las peores de mi vida, porque llegué a mi casa muy mal, muy mal. Hasta que bueno, llego a mi casa y yo iba hablando con mi señora de lo que me pasaba y, bueno, lo que quería era llegar a mi casa. Y llegué y me senté, tomé la, la medicación y, bueno, lo que hice fue relajarme. Relajarme, pero el miedo estuvo siempre. Y hasta pero, que después, bueno, sí, debe Una de las cosas que la, la medicación es que relaja tu cuerpo, pero no quita el miedo de la cabeza, ¿no? El miedo permanece claro. ahí. Con lo cual tampoco soluciona el problema la medicación, porque la medicación elimina los síntomas, pero el miedo a que vuelva a pasar, supongo que lo tendrías todavía, ¿no? Que dirás, ostras, si esto me vuelva a pasar puede ser terrible, ¿no? Y ese miedo permanece, ¿es así? Sí, sí, eso sí, sí. sí. Es, es tal cual, es tal cual la pastilla, eh, me baja la ansiedad, ¿no? La, la ansiedad me, me hace bajar el nivel de, de miedo, pero no, no es que me siento digamos, no, no. Es poco, hace poco me pasa a mí, o sea, diciembre, enero, febrero, marzo, abril, marzo, son cinco meses. Uh -huh. eh, pero fueron tres veces que en cinco meses me agarró. ¿Qué pasa? Eh, después yo empecé a investigar un poco todo esto, o sea, entrando a YouTube, viéndote a vos o a otra gente también, eh, me dio el interés saber qué era lo que me pasaba y cómo se podía curar o, o qué hacer en caso de, de que me vuelva a pasar, y en investigaba, viste, que hay muchos, muchas redes sociales, dicen cómo hacer, qué pasa si te agarra, sentate, tranquilizate, respira hondo, eh, mentalizate, mira uno un color, estoy aprendiendo a, a, a usar eso, pero sin depender de la pastilla, no empezar a, a ir dejando de a poquito, eh, viste, tratar de, de ganarle esto, pero sin estar medicado. Es decir, que estás haciendo algún tipo de ejercicio de relajación basado en la respiración, quizás, ¿no? Es como, como que ya, ya en cinco meses voy viendo cómo co me relajo, siento, inhalo, respiro, respiro eh, como que voy. Eh, ahora, por ahí, después de cinco meses, eh, ya no, no no creo que fue en marzo, si sí, el 3 el 4 de marzo, creo que fue... No recuerdo bien la última vez que me agarró fuerte. Pero después de ahí, yo ya empecé a averiguar bien cómo era... Eh, ver de qué manera contrarrestarlo, cuando sabía que... Porque yo ahora ya sé cuándo me va a venir. O sea, ya, No sé por qué, pero ya sé cuándo me va a venir. Porque capaz que estoy, no sé, mirando tele y... Y ya hay alguien que me está diciendo, te va a venir. O sea, no sé cómo explicarlo eso. Como que ya sé cuándo quiere venir, viste. Y entonces ya hago lo que sé que tengo que hacer, me relajo, yo no, no, no me va a venir, no me va a pasar, no, no me va a ganar yo eso. Es como que le hago la contra, ¿viste? Claro, y eso no sé si es, me eh, Sí, sí, te estás explicando muy bien. Eh, el ¿Llevar a cabo ese ejercicio de relajación consigue realmente que no te venga de nuevo el pánico o que te controles mejor? Ah, claro, sí, sí, sí, sí, sí, eso es, es exactamente eso. Lo que, igualmente lo que no quiere decir que... Me... Yo sé, conozco mi cuerpo, mi, mi cuerpo pero más allá de que ya sepa cuándo me va a agarrar y cómo contrarrestarlo, no quiere decir que hoy sienta que estoy... Wow, ya sé cómo se hace, ya me dicen, no, yo sé que no estoy todavía eh, curado. Y, y lo que pasa... Eh, vos Fíjate que yo ahora estos días quería ver a, a mi médico, por todo este tema que está pasando de la pandemia, no lo puedo ver porque fui a buscarlo a la salita para volver a charlar con él de lo que me pasaba para ver si, si puedo seguir tomando la pastilla si ya no si la bajo es asesorarme porque a veces siento que digo qué hago tomo la pastilla no la tomo más es como que me perdí un poco pero pasé y hice a sacar un turno y bueno y me dijeron que él no estaba que por todo este tema que está pasando no están atendiendo los médicos y encima la pastilla que yo tomo es, va escrita por un médico, vos no bueno, las compras así, porque sí. Uh -huh. Entonces, como sé que esto va a ir para largo, es muy difícil encontrar a los médicos ahí en la sala. Uh -huh. Si no, tendría que pagar uno, y bueno, eh, voy a ver cómo me manejo con eso en los próximos días. Uh -huh. eh, pero no, no de alguna manera tengo que ver a alguien y explicarle cómo es mi situación. El tema del psicólogo, porque el médico también me dijo que... Él, él, él me ayudó a, a saber cómo era esto, me, me dio la medicación, pero yo sí o sí tengo que ir a un psicólogo, me dijo. O sea, que él, lo que seguía era un psicólogo. Y me costó mucho encontrar uno. Me costó, había encontrado una, una, una señora, habíamos hablado en una sesión, pero después pasó lo de la pandemia y no la pude ver más. Estamos, eh, no podemos salir. Y eso me genera más incertidumbre. Claro. Porque tengo la necesidad de hablar y contar y ver cómo sigue lo mío pero trato bueno de relajarme y estar tranquilo ¿Sí? uh -huh. eh, algo no sé alguien le tengo con alguien tengo que hablar escuchar tu voz me sirve también porque ahora me va a quedar grabada una vez a lo que vos me dijiste me queda a mí y me sirve uh -huh. porque eh, al escuchar tu voz también me da la sensación de tranquilidad y Alejandro para ir finalizando eh, qué consejo le darías a, a las personas que están pasando por algo como tú por un ataque, por ataques de, de ansiedad o ataques de pánico en función de lo que a ti te ha venido bien tú qué consejo le darías a esas personas y sí que traten de buscar ayuda si no pueden salir solos en mi caso y que sepan que no que no es algo que le va a pasar sino que es algo que que te va a agarrar pero que, que te asusta más que nada pero que hay que tranquilizarse relajarse nada simplemente eso ¿A ti los ejercicios de, de respiración o relajación te han ido bien para calmar los síntomas? Eh, sí, sí, me, me, me, me ha hecho bien, me ha hecho, pero también he aprendido a, a hacer muchas cosas, que, ¿qué sé yo? A expresarme un poco más, también eso me ha llevado a, uh -huh. también sí. tomé los consejos del médico, a expresarme, no guardarme, ¿no? eso me ha llevado también a, a relajarme también. No uh -huh. es que solo por hacer lo que hago, la respiración y eso, pero sí, eh, cambié, cambié un poquito mi, mi forma de ser. ¿no? Aprendí a expresarme un poco más, viste, a, a decir las cosas. Siempre con respeto, ¿no? Pero siempre expresándome, ya no guardándomela. Y eso creo que me ha ayudado un poco. Eso me, me ayudó un poquito. Perfecto, Alejandro. Pues te agradezco muchísimo el, el tiempo que hemos pasado juntos aquí en esta entrevista. Te agradezco también mucho, pues, tu voluntad por ayudarle a otras personas que estén pasando por lo mismo que estás pasando tú por esos ataques de pánico, con tu testimonio que estoy convencidísimo de que les va a resultar de muchísima ayuda porque los ataques de pánico o crisis de ansiedad, como se llaman también son bastantes desconocidos en la población y el hecho de que alguien como tú hable pues, con naturalidad de, de lo, que ha, lo, lo que ha pasado y lo que está pasando seguro que le ayuda a muchísima gente Muchísimas gracias Alejandro Gracias, Fernando. Muy amable. Espero que les haya servido la, la nota. Gracias.